Hola, yo soy el RenXD, soy el creador de contenido. En mis videos hago comida random, sketches, de todo un poco. ¡Holy! Todo empezó en el 2013 cuando yo y una amiga pues no sabemos qué hacer y dijimos, ¿por qué no hacer un video? Yo sabía cómo editar, sabía qué hacer, quería exponer todos mis locuras ante la cámara y dije, a ver, ¿a dónde podemos llegar? Antes de empezar el video, debo aclarar esto. No somos testigos de Jehová no. y no somos meseros. A veces tenía unas locuras en mente y no se sé cómo exponerse ante la cámara. Pero al final me decidí a todo y hacer lo posible. Sea el problema que sea, Así no lo ya era lo que importaba. Para que un blog sea un éxito, el contenido, sinceramente, el contenido bueno y que la gente diga, órale, está muy bien, vaya, él me entiende, tú damasarlo, no pero hazlo bien y bonito y así lo vas a lograr. Por ustedes sigo siendo esto lo mejor que puedo hacer en mi vida, entretenerlos y que ustedes estén conmigo. En serio, ah, no sé qué más decir. Facebook para mí fue... Algo hermoso encontrarme con esta plataforma porque le da mucho valor a sus creadores. Les da oportunidades de crecer, buenos concursos. Hay de todo en esta plataforma. Por eso la verdad, amo estar aquí.